¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles acerca de 5 podcasts que necesitas escuchar. Estos podcasts no tienen ningún orden en específico. Simplemente van a ir saliendo como los tengo aquí en mi libreta. Así que vamos a empezar. Seguimos continuando. Y este podcast es de un comediante mexicano. ¿Qué? El cual admiro demasiado por todo el trasfondo. De su historia. En el podcast habla de muchos temas variados. De lo que le ha pasado en su infancia. De lo que le pasa día con día. Inclusive, ha tenido... A invitados famosos que tú y yo conocemos. Nos da lecciones de vida de cómo afrontar tal situación, de cómo llevar esa situación. Realmente les recomiendo bastante este podcast. No solamente se enfoca en hacer reír a su audiencia, sino más bien aportar algo bueno. Cuéntame de economía. ese es un podcast que nos habla acerca de eso, de economía, pero de una manera muy amena para que tú como yo podamos entenderlo. Cuando lleguemos a escuchar Tal tema, poder dar nuestro punto de vista eh, Abarca diferentes temas Desde la presidencia de Trump Desde los aranceles, el seguro social Exportaciones, importaciones eh, Un montón de cosas Como joven adulto nos tiene que importar Y no, como, no solamente como joven adulto Sino también como, no sé, tal vez Ya estás casado, ya estás casada y quizás no comprendas mucho, pero quisieras dar tu punto de opinión. Entonces, este podcast es el indicado. De Soul a Soul. Este podcast va enfocado más hacia lo espiritual, no de la manera religiosa, sino espiritual eh, mentalmente, de quererte, de amarte, de tratar de sobrellevar esas situaciones que a lo mejor nos pesan demasiado, pero que no, no sabemos cómo. Este podcast te va a ayudar muchísimo a poder sanar como esas situaciones o aspectos de nuestra vida que las personas normalmente no vemos, sino que llevamos nosotros adentro como esos demonios. Y no sé, realmente te recomiendo muchísimo este podcast para que lo vayas a escuchar. Caras vemos. Este podcast tiene la dinámica de invitar a personas que tienen algo que aportarle a la comunidad. Hay temas desde un embarazo, eh, una persona que fue privada de su libertad, vamos a ver sobrellevar una pérdida que El cual nos va a aportar algo bueno Y nos ayuda también a sensibilizarnos Y a ponernos en, el, en los zapatos de otra persona Para poder trabajar ese lado Empático, ese lado humano Que todos tenemos Motívate y actúa. Habla de diferentes enfoques en nuestra vida, pero siempre viéndolo un poquito más allá para ayudarnos a eso mismo, a motivarnos. Habla de cómo manejar tu dinero, cómo emprender un negocio, cómo sanar el lado espiritual, cómo superar las expectativas que uno tiene y que las personas tienen alrededor de nosotros. Entonces es un podcast súper completo de verdad me gusta muchísimo, aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links a esos podcasts que les mencioné. Si tienen alguna otra recomendación de podcast, también háganmelo saber aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente.